Bienvenidos al primer informativo de la temporada. Estos meses de septiembre y octubre han sido muy moviditos. Últimas tardes de veraneo en las pool party el Holy Festival, las novatadas, las cenas de bloque que este año han batido récords de asistencia, el estreno de la película The Fourth Face de la mano de Red Bull, la fiesta de esperados, las caminatas por el bosque, el fútbol, el cine, karaoke, lunes bilatanos... Por otro lado, si estabas en la vila el año pasado, recuerda que el 20 de octubre se han cobrado los consumos de agua y luz de los meses de mayo y junio. Si tienes cualquier duda, entra en la web o pásate por las oficinas. Muchos nos habéis preguntado por qué hay tantos gatos en la vila y si alguien se ocupa de ellos. No os preocupéis, nuestros tres magníficos estudiantes de veterinaria del programa GatMosh se encargan de cuidar de ellos. Si tenéis alguna duda, podéis contactarles a través del correo electrónico. Recordad, nuestro campus es abierto, así que puede entrar cualquiera. Tened cuidado y no dejéis las puertas y ventanas abiertas. Y para acabar, os dejamos con unas preciosas fotografías hechas por la vilatana Yana Grosso. Muchas gracias, Yana.